Para nosotros es una alegría muy grande poder recibir a todos ustedes en Jujuy. Les doy la bienvenida a todos los colegas que han venido desde las distintas provincias del NOAA a mostrar sus experiencias y a compartir con nosotros estos dos días de trabajo del Congreso, primer Congreso Regional de Conectar Igualdad. Esperamos entonces poder disfrutar de estos dos días de la compañía de ustedes poder sacar la mayor cantidad de experiencia posible de en estos pocos dos años de marcha del programa cómo se está instalando y haciendo carne en cada uno de los establecimientos escolares en los cuales se están ejecutando. Y poder en el futuro seguir fortaleciendo esta política que como siempre repite el Ministro de Educación, se trata de un derecho que tienen nuestros estudiantes de participar de esta sociedad que tantos desafíos plantea y en la cual es muy difícil ser exitoso si no se tiene acceso a la informatización y a la digitalización y a las nuevas tecnologías. Las provincias que estamos aquí representadas, provincias que fundaron este país, fueron fundadoras de la Argentina, que alguna vez decidieron fundar un país como la Argentina. Hacía muchas décadas que no nos sentíamos tan integrados y partícipes activos de las políticas nacionales como nos sentimos hoy partícipes de muchas políticas nacionales y en particular de las políticas públicas educativas de las cuales nuestras provincias se sienten protagonistas y acompañadas codo a codo con el Gobierno Nacional que creemos que es un Gobierno que está claramente interpretando nuestras necesidades y nuestros anhelos. Les deseo a todos un exitoso congreso, desde siempre cuenten con toda nuestra compañía, los que puedan aprovechen para visitar algunas de los atractivos turísticos que tiene la provincia de Jujuy y si no, con los brazos abiertos los esperaremos en otra oportunidad para que nos visiten. Bienvenidos y muchas gracias. Este congreso tiene que ver con esta soberanía cultural que se está trabajando desde los distintos rincones del país, desde la diversidad de las políticas públicas, con la Presidente a la cabeza, la doctora Cristina Fernández de Kirchner y con el acompañamiento de nuestros gobernadores. Y digo soberanía cultural porque hace apenas cinco años no nos imaginábamos que íbamos a estar aquí pensando cómo avanzamos en este programa del Conectar Igualdad, donde se comienza a democratizar la tecnología. Pero lo hacemos desde las escuelas, lo hacemos desde los rincones que tenemos en cada una de nuestras instituciones educativas, trabajando docentes con alumnos en forma conjunta. Trabajar desde las TICs, Trabajar desde el Conectar Igualdad implica tener dos ejes fundamentales de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El eje de las trayectorias escolares, el eje de las prácticas de la enseñanza, cómo se unen, cómo se juntan. Y también el tercer eje que es fundamental, que es la formación docente inicial. Respecto del programa, lo primero que quiero decir y agradecer es la generosidad de los educadores de la Argentina y no porque ustedes estén aquí presentes, sino porque es absolutamente imprescindible encontrar a los educadores dándole la bienvenida a estas tecnologías. Los educadores de la Argentina le dan la bienvenida a la tecnología y paralelamente nos dicen que el Estado los tiene que capacitar. Nosotros como adultos tenemos que dotar de sentido a la tecnología. Nosotros como adultos tenemos que hacer que esas tecnologías adquieran un rumbo que sea definitivamente educativa. Lo más importante de este congreso van a ser todas las transferencias horizontales de una gran cantidad de experiencias de directores, de docentes, de alumnos trabajando sobre los adolescentes, trabajando sobre los adolescentes y la oportunidad de estar en la escuela, trabajando sobre el bullying, trabajando sobre esa dimensión que es la ciencia, campamento científico, taller artesanal de ciencia, aprendiendo física, los directivos trabajando muy articuladamente, me han dicho, en gestión de la información, gestión directiva, gestión de archivos. No dejamos afuera la identidad nacional, que para nosotros es un valor piedra sobre piedra, enseñanza de la historia, trabajos en torno al himno nacional argentino, intercambio lingüístico, la inclusión, el respeto de las diferencias, la enseñanza del idioma, el valor que hemos aprendido para siempre y no lo vamos a abandonar, de la memoria, la verdad y la justicia. También se pueden usar las netbooks para exigir que nunca más haya violación de los derechos humanos en la Argentina como alguno de los proyectos nos va a presentar, o la educación secundaria durante la dictadura militar. Bueno, esto, todo esto nosotros lo venimos a agradecer. Eh, docentes, directivos forman parte del Estado, Estamos muy orgullosos de los 900.000 docentes de la Argentina. Sabemos y también estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho en la Argentina desde el 2003 de la mano de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, y también somos conscientes de todo lo que debemos hacer para seguir profundizando la igualdad y la justicia en nuestro país. Muchas gracias.